Hola y bienvenidos al segundo video de programación en Python. En esta semana que estamos viendo listas, vamos a hacer ahora nuestras listas en este programa que se llama blog de notas. Antes teníamos, o yo les dije que yo tenía una agenda para llevar, poner todas mis tareas y yo lo que hacía es poner en orden todas mis tareas que tenía. Entonces, por ejemplo, arranquemos con física, después tenía biología después teníamos matemáticas, después teníamos sociales, después arte y finalmente inglés. Entonces, al principio de cada uno de estos, escribimos en la prioridad en la cual lo tenemos y se nos olvidó meter entonces el semillero de programación. ¿Cómo corregimos eso de una manera muy sencilla? Ya que no estamos llevando esta lista en una agenda sino en un editor de texto. Puede ser Word, puede ser si usan LibreOffice, también LibreOffice. Cualquier editor de texto que tengan, simplemente corregimos esto y metemos acá el semillero, porque es muy importante las tareas de semillero. Acá ponemos 5, corrijamos esto, 6 y finalmente 7. Perfecto. Ya tenemos nuestra lista de las materias en cuanto a prioridad o en cuanto a cantidad de tareas. Esta semana lo que estamos viendo o lo que estamos aprendiendo es hacer listas. De la misma manera que acabamos de ver cómo podemos hacer listas, en el siguiente video vamos a aprender a hacer listas, pero lo vamos a hacer con un editor de código y lo vamos a hacer en Python.